Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, Donald Trump ha pronunciado unas palabras, sí, y diréis, ¿cuáles son estas palabras? Pues habla de la vida extraterrestre, de los ovnis. En una entrevista que él ha concedido a la cadena Fox News, el entrevistador le preguntaba si él creía en los ovnis, si creía en la vida extraterrestre... Y bien, esto es lo curioso, él en un principio afirmó que no creía en este tema, en estas cuestiones, pero que todo es posible. De hecho, el entrevistador le preguntó, ¿sabe usted que tiene a pilotos del ejército, de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, donde afirman y juran, es decir, bajo juramento, de que persiguieron objetos voladores no identificados? Y de hecho da una serie de datos, da una serie de pautas en cuanto a temas técnicos. Esto es muy curioso porque por primera vez salta a la luz una serie de cuestiones técnicas. Por ejemplo, podemos decir que eh, uno de los datos es que no habían estelas de humo, estelas de calor. Eh, da una serie de datos en cuanto a geolocalización. <coughs> Perdón. Y es muy curioso porque el señor Donald Trump no se asombró, todo lo contrario. Le afirmó él al entrevistador algo así como ellos lo juran, es decir, si esto lo han dicho es que esto está ocurriendo. Donald Trump también asegura de que no hay una medida de defensa en el caso de que estos objetos voladores fuesen hostiles, todo lo contrario. Pero esto parece más bien que es un poco eludir el tema, eludir el problema y que realmente pues da la sensación de que no les interesa pero sabemos que esto no es cierto dado a que en gobiernos anteriores sí han habido partidas presupuestarias aunque son muy pequeñas, esto también hay que decirlo porque 22 millones de dólares como partida presupuestaria para la investigación OVNI pues la verdad es que es muy poco dinero ya saben ustedes que ...para cualquier partida presupuestaria, no hace falta que sea de Estados Unidos... ...pues son bastantes más millones... ...con lo cual es una pequeña partida que sale del bolsillo de los contribuyentes. El entrevistador eh, fue un poquito más allá... ...y quiso, eh, pues bueno, comprometer a Donald Trump... ...y Donald Trump evidentemente no se deja comprometer... ...esto pues es muy evidente, ya sabemos que es un presidente... ...de un país de una gran potencia... ...pero... ...lo más curioso de todo esto... ...es que Donald Trump... ...no hizo ningún espaviento... ...ni se llevó las manos a la cabeza... ...sino que él le dijo al entrevistador... ...los pilotos lo han jurado... ...usted tiene la respuesta... ...es decir, que no lo ha negado... ...esto es importante... ...por otro lado, el Instituto SETI... ...en el Reino Unido... Pues lo que ha hecho ha sido, bueno, eh, hacer una serie de encuestas en relación a qué medidas deberían de tomar los gobiernos en caso de que la noticia se diese en relación al tema extraterrestre. Así que todo es una noticia muy curiosa y es una noticia que creo yo que vale la pena. Así que yo os la he ofrecido por aquí, os la ofrezco por aquí, porque que Estados Unidos el presidente de Estados Unidos no niegue tajantemente la existencia de objetos voladores no identificados que surcan los cielos de Estados Unidos, pues esto es algo, cuanto menos, curioso. También hay que hacer un, un pequeño recordatorio que políticos, por ejemplo, de Canadá y de otros países del mundo, pues también han tenido, o bien un contacto visual con objetos no identificados o incluso que en sus propios archivos en los archivos de sus propios países hablan de este fenómeno también en españa en argentina en chile en méxico se habla de todos estos temas con lo cual podemos realizar muchísimas preguntas al aire y yo creo que cada vez tendremos más preguntas Pero, esto es un claro indicador del por qué los gobiernos tapan con mucho cuidado todos estos datos. Así que eso de que no van a tomar cartas en el asunto es algo pues que, bueno, que no tienen en cuenta, que no tienen un plan. Yo sinceramente no me lo creo. Yo no sé vosotros si os lo creéis o no os lo creéis, pero yo personalmente no me lo creo. Así que a modo informativo os dejo esta noticia que es muy curiosa y nada más. Por mi parte, pues mandaros un cordial saludo y como siempre nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.